Hola, hoy te voy a enseñar cómo crear una publicación en Mercado Libre México en este 2023 y que tu publicación destaque sobre las demás. Nos vamos a ir a la parte de Vender en Mercado Libre. Ahora vamos a seleccionar la parte que dice Productos. Aquí si tenemos activo Mercado Shops, lo dejamos como está. Si no lo tenemos activo, le quitamos la selección y damos Confirmar ahora nos va a pedir que pongamos un título, en este caso voy a publicar unos ventiladores para gabinete gamer, entonces, mi estructura va a ser, ¿Qué es ventiladores gamer, Algunas de las características son de 120 milímetros y son RGB, y la marca Game Factor, si ustedes tienen más especificaciones sobre su producto lo van a poner aquí, casi siempre la marca tendría que ser al último o no ponerse ya que en otro apartado lo vamos a poder poner, entonces le damos a comenzar Aquí Mercado Libre nos va a lanzar la categoría en la que cree que va a estar nuestro producto Si es que no está en esa categoría que ellos nos lanzan de default Vamos a poner es otra categoría En este caso lo voy a dejar con la categoría que nos está lanzando Ahora sí, nos pregunta la marca Como te dije anteriormente, la marca puede o no puede estar en el título Ya que nos la va a preguntar más adelante Que es en este caso o todavía más adelante nos va a preguntar si tu marca no aparece aquí, vamos a elegir la parte en donde dice otras marcas. Entonces ya nos da la confirmación de qué categoría vamos a publicar. Ahora sí, aquí nos pide la marca. Estos datos hay que llenarlos, va a variar según producto pero lo recomendable es que tengas toda la información llena si no sabes alguna apartado de tu información siempre pica el botón que dice aquí de na esto ya que mercado libre califica según tus publicaciones y si hace falta información te va a bajar la calificación en este caso yo sí tengo que el es ojo aquí hay que publicar nuestro producto según las características que tenga es nuevo es usado o es reconocido tomamos en cuenta que si publicamos en nuevo y recondicionado Mercado Libre nos va a retener los impuestos como mi producto es nuevo y yo facturo, nos vamos a ir a nuevo aquí nos va a mostrar de nuevo nuestro título para corroborar que estemos bien y nos va a preguntar algunos datos, en este caso me va a preguntar el color del net. según tu producto va a variar recuerda que necesitamos que todos los datos estén llenos uno de los puntos que muchas personas no toman tanto en cuenta, pero Mercado Libre sí, es el tema de las imágenes. Recuerda que las imágenes tienen que ser de un mínimo de 800 por 800, no tener marcas de agua. Recuerda que sea la mayor cantidad de fotos que puedas tener porque tu cliente es quien va a estar viendo estas fotos y si tienes más, es más información visual para ellos. En la cantidad siempre hay que tener en cuenta cuántas piezas tienes reales para vender. Si es que puedes tener muchísimas, te recomiendo poner la cantidad más grande que te deja Mercado Libre, que es 99,999 piezas. Esto para que Mercado Libre sepa que en verdad tú tienes stock de ese producto. Recuerda estar muy atento a tu stock y a lo que tienes publicado Ya una vez que tengas pocas piezas Ahora sí puedes bajar y poner las piezas reales Esto te va a ayudar para que el algoritmo sepa que tienes muchas piezas En SKU es una parte opcional que es dependiendo de tú y tu control de tu empresa Cómo tengas catalogado el producto Hay muchos que tienen catalogado su producto como el número de modelo O muchos pueden ponerle la clave que ellos quieren En este caso vamos a dejarlo así Ahora la mayoría de productos cuentan con un código de barras, ese código de barras debajo de él tienen unos números que son los números del código universal, entonces vamos a tener que ponerlos aquí, si es que no tienes estos números o tu producto es personalizado vamos a poner no lo tengo ahora, como dato siempre es recomendable que tengas este número, ya que si tu producto sí es un producto que cuente con él lo que va a hacer Mercado Libre es buscarlo en las bases de Google y también va a aparecer en los resultados cuando tú pones en Google este número. Ahora les va a pedir otras características del producto. Como dije, va a cambiar según tu producto, pero trata de llenar todo, que no se quede nada sin llenar. Y si no lo tienes, le pones No Aplica. Listo, una vez que tenemos todo lleno, seguimos en Confirmar. Ahora vamos a poner el precio de nuestro producto. En otro video te voy a dejar cómo hacer el cálculo de este precio. Ya que tenemos el precio le damos confirmar. Ojo, cuando publiquemos nuestro de precio ya debe venir con la comisión a cargo que vamos a poner. En este caso tenemos dos, que es la clásica y la premium. Entonces en este caso yo voy a elegir la premium, que es la que tiene más beneficios. Y ahora nos va a decir que nuestro producto se va a enviar por Mercado de Envíos. La mayoría de productos se envían de esta forma que es la paquetería de Mercado Libre. Algunos productos como los flamables, ahí sí te pide que tú entregues el producto a tu cliente y no viene de este cargo. Que como dije, al igual que en la comisión, esto va a venir incluido en el precio que tú vas a publicar. De este lado ya nos dice en resumen cómo va a estar cada que tengamos una venta. La garantía. Garantía hay que tomar en cuenta que Mercado Libre da de default a los clientes 30 días. Nosotros de esos 30 días podemos llevar a nuestro cliente a que haga la garantía directamente con nosotros o con nuestro proveedor o la marca. En este caso yo voy a poner que la garantía es con la fábrica y lo que me da la fábrica es un año de garantía. aquí vamos a seleccionar dependiendo de la garantía que nosotros podamos dar recuerda mercado libre siempre da 30 días al cliente ahora nos pide una descripción hoy en día esta parte de descripción es opcional pero te recomiendo llenarla con todos los datos que pueda hacer de tu producto la información que no diste en la parte anterior aquí la vas a poder dar y podrás responder algunas dudas que tienen los clientes con esta misma información. A mí me gusta poner los métodos de envío. Y en cuánto tiempo el cliente puede recibir su producto. Porque muchas veces Mercado Libre da una fecha. Pero esta podría llegar a variar. Igual pongo el horario de atención que yo tengo. Para responder las preguntas del cliente. Y algunos tips de cómo comprarlo. Listo, ya que tenemos esta parte de la descripción. Nos vamos a confirmar. Si tienes un video de tu producto, de cómo funciona, un review o algo, aquí hay que poner el URL que nos dirija a YouTube. Listo, ya le damos publicar y nuestra publicación ya va a estar creada. Aquí podemos ver nuestra publicación y aquí ya va a estar publicada nuestro producto con las piezas que nosotros pusimos que vamos a estar vendiendo. Más abajo vamos a encontrar la descripción de nuestro producto que pusimos y algunos productos relacionados. Si es que quieres tener un mejor título o palabras clave que se estén buscando, en la parte de hasta abajo vamos a encontrar una parte que dice más información y aquí vamos a encontrar la parte que dice tendencias. Aquí nos va a desplegar los productos con más tendencias dentro de Mercado Libre nos vamos a ir a la categoría que querramos y vamos a ver qué productos son los que más están vendiendo sobre esa categoría. Lo recomendable es utilizar las palabras que traen en el título según el producto que sea nuestra competencia que más esté vendiendo. Y hasta aquí mi video. Si tienes más dudas o quieres aprender más sobre cómo publicar o vender en alguno de los diferentes marketplaces, simplificando Mercado Libre, déjamelo en los comentarios.